Buenas, buenas, buenas chicos, espero que la que está haciendo, ¿cómo estáis? Eh, hoy traemos un nuevo vídeo de Forrete, como no? Porque han sacado una actualización que me gusta un huevo, una actualización así guay. Hoy va de Batman, Ya lo veréis que han cambiado pisos picados y han puesto ahí la agujerita, bueno, la ciudad de Batman. Está súper guapo, han puesto dos eh, armas, bueno, un, como un, una lapa y un shuriken, que está súper guapo. Y nada, veréis un compañero mío que tiene la skin nueva. Y nada, si os gusta, den like, suscribiros y tal. La historia está así que nada, vamos dentro de vídeo. Si escucháis muchas voces, es que estoy en directo, está por aquí el link de Twitch. Por si os queréis pasar algún día a jugar conmigo, me podéis enviar solicitud y nada, pues nos vamos ahora. Ah, mira, bienvenido a la. No sé qué sitio. ¡Oh! A ver, wow. yo dejo Completa ver, dos desafíos, te dan esto. Completa cuatro los desafíos, te dan esto. Dime. Pongo tu código y me compro lo de Batman. ¡Dirtirón! ¡Dirtirón! Pero el código ya tendría que estar puesto, eh. O sea, si eso no, ya. Se me ha ah, es verdad, es verdad. Sí, es. es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Sí, no. Activa señales diferentes en los alrededores de Gotham. City. Oh. No, a mí no me sale comprarlo. Usa una pistola gancho de sí, Batman en partidas comprar, distintas. Desactiva botes comprar, de gas ¿no? ¿no del Joker que se ¿no? encuentran en ubicaciones con hombres distintas. Vale? Cuidado, eh. inflige daño te a te enemigos te en un plazo de 30 segundos tras usar la pistola gancho de Batman. Y. La guía, dale listo. ¡Hostia, qué guapa la skin, no, loco! ¿Cómo se compra el Batman? ¿Esta, esta skin me parece una mierda. Me gusta más la primera que te, la otra Esta. Es más clásica. Qué guapo, ¿no? Pero, eh, vamos a ver, el tirón, ¿no? O sea Esta súper guapa la skin, eh, loco. Sí, pero mola más con este baile. Ahí, ahí, todo. bailes. Vale, vamos a ir. Con código Wolf. Hombre, eso, eso es tirón, eh. Ya a encargo City planea voluntad. Qué guapo. ¿A planeas? Voy guapo. Shut up. ¿Qué Me cago en el meca de los. Eh, que tengo batarangs explosivos. Qué guapo, tío. Vamos y hostia la policía. Espérate, que voy a tirar un batarang. Que están pisos, estos pisos picados. Yo no, que tengo batarangs explosivos. Yo también. ¡Oye, va! Me ha podido a ver. Desarmar y recoger. ¡Ah, los colemos de datos! ¿Qué me dices? ¡Qué locura, no! ¡Hola! ¿Qué, ¡Qué guapo! La primera kill del equipo me la he hecho yo. ¡No! ¡Me explicaré eso! ¡Oh, yes! ¿Hay un chal por el Batman, tío? Con el Gotham, me ha quedado 20. ¿Qué es esto? Sí, pero tengo ni reventar, es que me está. Estoy como destruyendo. Vuelvo, ya a ¿eh? Porque... Quien es cierto, porque también me viene a disparar. No me lo creyó el blue. Oh, que tenemos que estar aquí todo el rato. Pues ya, ya si eso lo looteamos ah, a full. bien, bien. Qué guapo. Porque se ha tirado el tomate, tío. El tomate, no, yo sí. ¡Bua! ¿Cómo me ha reventado de una? Hombre, pues me habrá... Ahí, ahí, ahí está, ahí está muy... Y ahora lo voy a probar, a ver. Lo, ¿Eh? lo que pasa es que tapa un poco, ¿no? Con ese arma se la ha sacado. Y eso que ni la ha probado, ¿eh? Exacto. Tengo una pregunta. ¿Le tienes que dar con el churri que no? ¿Cómo tiene que ser eso? No, la tiene ahí, Tú apuntas, apuntas? apuntas? cuando te salga una barquita. Esta lo he dirigido. De cuando está lejos, no, pero cuando estás cerca, es una marca de banda. Todo tiras y automáticamente va hacia el objetivo y revientas. ¡Booooo! Lepe. Padre, me van a coger. Llevo las dos nuevas armas. Le he tirado la cara, loco. ¡Boo! le he tirado la cara, tío. Ya se sabe cuál es ese buquete, es tío. Es pero, ¿dónde están las cosas estas que hay que hacer? Por ahí, por ahí, después lo doy. Antes de que exploten. Más o no menos. explota, a mí me explota una uno la cara. Sí, pero porque son enemigos. Ah, es verdad que las es activado. Claro. ¡En la cara! ¡Bum! Pero de los enemigos las tienes que disparar. Hostia, le he pegado. Uh. Tú, yo quiero churikens estos, ¿eh? ¿Quién tiene churikens? Me parece una pasada. Tía. ha vuelto? ¿Dónde estaba? Ah, qué perro. guapo, eh. Yo quiero otra vez a, tío, los churikens estos me han flipado, pero que Esto Es como una luz, tío. Los estos flipado, eh. sí, churikens estos me han flipado, eh. Lo podían sacar Naruto. en la tienda, también a Aunque si hacen eso... Que pongan todo conjunto de pudo la G7, tío, de mierda... Que está en paz, no de la... O sea, yo contra un Bama, loco... Y gana la, Yo... Yo quiero un churikens, loco. ¿Dónde están? No hay más churigens. Eh, -es que un... Dime. Otro más por detrás. Está un besito. Lo han hecho, lo han hecho muy bien, eh. Más... Por algo, algo que hacen de bien, tío. Sí, -es no, bueno, no. Esto, 사람이... sí, sí, yo voy a ir a este arroyo. Voy a ir al rey. Joder. No, me han metido un batarán ¿Y qué es esto, tío? La área es... Uy, me ha pasado Pero hay que ponerse las pilas, eh Sí, tío Que nos van ganando Me han metido un churiken In the head yo que yo me he uno. Bueno Pero si eres un tetabón, eh, perdón Si le daban la mochita, no Buah, esta uy, uy, eh. Class, te doy un que uy, uy, vale. Que caca hay un pavo, ¿Qué es eso, mira? Pues joder, ya Me jodería que me el pavo este. ¿Está rotísimo este? Mira, a ver ¡Qué rotísimo ha este! No puedo, no